Florencia, Caquetá, la Puerta del Oro de la Amazonía Colombiana. Florencia es un municipio colombiano, capital del departamento del Caquetá. Es la ciudad más importante en el suroriente del país por su número de habitantes, sus más de 100 años de historia y desarrollo institucional del Estado. Es conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana. Es una ciudad joven, punta de convergencia de los municipios del norte y del sur del Caquetá, Está ubicada en la zona de Piedemonte, entre la cordillera oriental y la Amazonía, en la margen derecha del río Acha, lo cual le da una posición privilegiada ambientalmente al ser el enlace entre la Región Andina y la Región Amazónica. Dista 519 kilómetros de la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Cuenta con 163.323 habitantes, de acuerdo con la proyección del DANE para 2012 su extensión territorial es de 2.292 km2, su altitud media es de 242 metros sobre el nivel del mar, su precipitación media anual es de 3.840 mm y su temperatura promedio es de 25 grados centígrados. Está constituida por cuatro comunas en su área urbana y siete corregimientos en su área rural. Cuenta con acceso terrestre al resto del país por medio de la carretera Florencia-Suaza-Altamira, carretera nacional 20 y es punto intermedio en la troncal de la selva. El transporte aéreo se realiza a través del aeropuerto Gustavo Artunduaga para operaciones comerciales y del aeropuerto La Arandia para operaciones militares. Su actividad económica está ligada principalmente a la ganadería, el comercio y la agricultura ...así como a los servicios de turismo ecológico. El territorio que ocupa Florencia fue poblado a mediados del siglo XIX... ...por colonos atraídos por la balanza de la quina y posteriormente del caucho. La ciudad fue fundada oficialmente el 25 de diciembre de 1902... ...por el padre Doroteo de Pupiales... ...a partir de una bodega de caucheros ubicada a orillas de la quebrada La Perdiz... Fue erigida el municipio mediante el decreto número 642 del 17 de junio de 1912 y desde entonces ostenta el título de capital del Caquetá. Como capital del departamento, Florencia alberga las sedes de la gobernación del Caquetá, la asamblea departamental, el tribunal departamental, la fiscalía general, la contraloría departamental la procuraduría regional, la dirección de impuestos y aduanas nacionales y otras instituciones y organismos del estado, así como la universidad de la Amazonía, la caja de compensación familiar del Caquetá, la compañía de ferias y mataderos del Caquetá y la cámara de comercio de Florencia para el Caquetá, ese episcopal de la diócesis de Florencia. Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera oriental. En la cordillera de Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Acha, en el noreste del departamento del Caquetá. Está situada en una zona de transición entre la región andina y la región amazónica de Colombia. Cerca del 40% de su territorio se localiza en el paisaje de cordillera, por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la reserva florestal de la Amazonía creada por la ley segunda de 1959, en tanto que una porción del área restante hace parte del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá. Limita por el norte con el departamento de Huila y el municipio de La Montañita, por el este con el municipio de La Montañita, por el sur con los municipios de Milán y Morelia y por el oeste con el municipio de Belén de los Andaquíes y el departamento del Huila.